Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Gil, soy coach inmobiliario y hoy vengo a hablaros de mi método. Eh, llevo muchos años en la profesión, concretamente desde el año 1994 y como formador y coach desde el 2012 aproximadamente. Me he recorrido prácticamente toda España, he ayudado a todo tipo de agencias inmobiliarias con diferentes formas de trabajar, con diferentes personalidades y siempre he puesto en práctica ese método pero ahora lo he puesto, he puesto una imagen que identifica muy bien de qué se trata y voy a explicaros Voy a explicaros cuál es el método de las cuatro T's de una manera más o menos general. La primera T es el talante, es la estrategia mental. La oportunidad, la mejor oportunidad, siempre está en tu mente. Yo pongo un ejemplo, cuando una chica se queda embarazada y ve embarazada por todos sitios, te compras el coche y lo ves por todos sitios. Eso es porque se activa, ¿no? aunque sea de manera inconsciente, tienes la atención, tienes el foco puesto en eso porque te lo vas a comprar o te lo has comprado, o te vas a quedar embarazada o te has quedado embarazada. Y eso también se puede entrenar de cara a las oportunidades inmobiliarias. ¿Y las hay? ¿Por qué hay personas o agencias que van mejor que otras? Porque son mejores. Puede ser que sean mejores, puede ser que tengan actitudes, sobre todo mentales, mejor focalizadas y, y preparadas. La segunda es el talento. El talento es la estrategia profesional. Es desde cómo atraemos a un cliente vendedor hasta cómo mantenemos en relación con el cliente vendedor y comprador y le hacemos una postventa. Cada uno de los procesos, mejorar siempre da buenos resultados. Muchas veces pensamos, o a agencias me encuentro, de no, pero la exclusiva, nosotros ya firmamos exclusiva. Bueno, no quieres firmar más. ¿No crees que podrías mejorar algo? Si crees que lo sabes todo. Es difícil que aprendas, que mejores. Y mejorar siempre da buenos resultados. Si no tengo una mentalidad abierta, si no tengo una mentalidad de oportunidad, de que aquello me da una oportunidad a mejorar y, por lo tanto, a ser más efectivo, es difícil. Por mucho que aprendemos la estrategia profesional, por mucho que aprendemos, por ejemplo, a castrar de exclusiva o rebatir objeciones de cara a propietario, si no tenemos la mentalidad adecuada, es difícil. Y la tercera es la transformación, la estrategia tecnológica. Desgraciadamente, este dichoso COVID nos ha obligado a utilizar herramientas tecnológicas que antes ni pensábamos ni queríamos posiblemente utilizarlas. Yo mismo utilizaba el presencial y puntualmente el virtual. Y a día de hoy está instaurado mi forma de trabajar. Y se aprende, no solo se aprende, sino que se mejora. Así que todos podemos mejorar. La transformación, la estrategia tecnológica, si no te adaptas, te aparta Si no vas hacia adelante, vas hacia atrás. A mí también me cuesta. Editar un vídeo a mí me cuesta horrores. Mi hijo coge el móvil en un momento lo tiene editado. Pero que me cueste no significa que no lo ponga a prueba, que no aprenda. Y llegará el momento en que esto lo domine, ya lo domine bastante. Y por lo tanto me cueste bastante menos. Hay que esforzarse. Y la unión de estas tres T, el talante, el talento la transformación, dan como resultado la cuarta T, que es el triunfo. Y aquí digo que el éxito tiene que ser sostenible. También veo personas que consiguen el éxito, su éxito, aquello que quieren o que desean conseguir, y después bajan la guardia. Ya sé que esta profesión tiene subidas y bajadas, ya lo sé, que es muy volátil, pero que la media de tus resultados, es decir, de tu éxito, de aquello que tú quieres conseguir, la media sea eso, no una media aquí abajo. Esto es una explicación general de, de qué se trata el método 4D. Vais a tener tres vídeos explicando cada una de las tres T, entrando en detalle para que sepáis de qué forma trabajo con las agencias. Espero eh, que os haya ayudado y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!